Tengo el gusto de presentar a Alejandro Acosta, coordinador de IMASD de ACNI. También estarán Wesley Correa, CEO and founder de Telcom Consultoría, Entrenamiento y Servicios. Y José Cotúa, director general de tecnología Simeón Company Chile, que nos acompañará en esta, en esta oportunidad de forma remota. Así que les doy la bienvenida a ambos y le doy la palabra a Alejandro para que empiece con el tutorial. Adelante, Ale. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, por, por la presentación. Este, bueno, estamos un poquitito retrasados, pero vamos a, a intentar hacer nuestro mejor esfuerzo para que el tutorial salga lo mejor posible. Este, Me gustaría compartir la pantalla, si es posible, por favor. Sí, bueno, lo que está aquí no corresponde con lo que yo tengo en mi pantalla. Pero bueno, vamos a hablar brevemente sobre lo que tengo en el Zoom. ¿Será posible compartirlo? Bueno, voy a hablar un poquitico sobre lo que es el tutorial del día de hoy. Eh, bueno, vamos a indiscutiblemente enfocarnos en IPv6. Es un tutorial que ya hemos venido dando... Por, varias, por, varias, por varios eventos. Sin embargo, siempre nos gusta agregar un poquito más, hacer algunas modificaciones, este, mejorar también según los comentarios que uno escucha después del, del postcurso Y bueno, vamos a dividirlo más o menos de la siguiente manera. Al comienzo vamos a estar conversando sobre una característica muy interesante para poder enrutar prefijos IPv4, tráfico, IPv, eh, tráfico IPv4, en redes donde el core de la red es IPv6 only. Estoy seguro que es un tema que muchísimos han escuchado, que se puede hacer con túneles, lo podemos hacer con MPLS, pero lo vamos a hacer de una manera nativa. Es algo que se está, digamos, popularizando. Sin embargo, es un documento que está publicado en IETF ya desde hace varios años. Pero poco a poco los vendors, los fabricantes, han ido incluyéndolo en sus sistemas operativos. Vamos a intentar acompañarlo también con un demo, de tal manera que lo podamos ver. Vamos a estar también hablando de SIDDC, Okay, donde bueno otro tema que muchos de ustedes habrán escuchado que es que los data centers okay, es muy común hoy en día crezcan desde su origen en IPv6 okay. este, eso indiscutiblemente trae muchos beneficios hay varias compañías en el, en el mundo que ya lo están realizando bastante que sus data centers están completamente en IPv6 sin embargo obviamente siempre hay que darle esa conectividad a aquellas personas que únicamente tienen IPv4 puedan navegar y abrir, digamos, las páginas web que se encuentran alojadas en el data center. Y para finalizar, este, el, en el día de hoy vamos a tener un tema sumamente interesante que por primera vez lo estamos agregando en este tutorial, que básicamente se refiere al aprovisionamiento de IPv6 en redes 10JPON. Okay, un tema que, que en lo personal estoy bien contento de que lo estrenemos, por ponerle algún término que lo va a estar dando en ese momento el instructor José Cotuba. Es la única, el único ponente que vamos a tener remoto. Para CIDC vamos a tener a, a Wesley Correa, que no lo ubico por aquí, pero seguro debe aparecer. Y bueno, el resto de la mañana voy, voy a encontrarme yo. Vale. Muchísimas gracias al apoyo técnico recibido. este Bueno, entonces vamos a, a conversar un poquito sobre el enrutamiento de tráfico IPv4 en redes que son solamente IPv6. Desde hace muchos años, y un tema que quizás no es, no es, que quizás, no es nada prolijo, no es nada bueno, uno puede publicar prefijos IPv6 dentro de una sesión BGP que se haya establecido en IPv4. Okay, yo puedo tener una sesión BGP contra el amigo Y yo dentro de esa sesión BGP Establecida en IPv4 Puedo anunciarle mis prefijos IPv6 Y también se puede Yo puedo establecer una, una, una sesión BGP contra los señores Y anunciar Un prefijo IPv4 encima de ellos okay. Es algo Completamente válido este, BGP lo soporta La inmensa mayoría de los eventos lo soportan Pero al final es bastante horrible ¿no? Es espantoso Sí, el que, lo que quiero decir con esto, por favor no lo hagan de esa manera ¿no? es, un, es una, una manera de no realizarlo porque el día de mañana si queremos hacer un trouble shooting queremos arreglar algo, si el día de mañana quizás me reporten que hay un prefijo que no tiene alcanzabilidad o algo por el estilo necesito hacer un trouble shooting, darle un soporte a esa sesión BGP nos va a ir muy mal este, para hacer eso, de igual manera existían este es más o menos el procedimiento que uno realizaría en enrutadores Cisco. Palabras más, palabras menos. Básicamente no funciona. Si yo establezco la sesión BGP contra los señores aquí, digamos que la vamos a hacer en IPv4, pero me quieran anunciar prefijo IPv6, yo puedo recibir ese prefijo IPv6, voy a pasarlo por un route map y en el route map le voy a colocar un next hop que vendría a ser IPv4. Eso está completamente soportado. Básicamente gracias a, lo, a todos los conceptos de MPBGP, de multiprotocol bgp y los conceptos del NLRI que es el Next Layer Reachability Information. Uno puede modificar esos valores y realizarlo. Una, en, una, en una oportunidad dentro del grupo de V6 Operation dentro de IETF, hicieron una consulta, una pequeña encuesta de cómo los operadores lo estaban realizando. que este, Las sesiones bgp que ustedes tenían, si... Iban a anunciar prefijo IPv4, si lo hacían sobre IPv4 y si iban a realizar anuncio IPv6 y la sesión BGP la levantada sobre IPv6. Y bueno, afortunadamente el 99% lo tenía bien realizado. En mi vida solamente he visto una sola organización que se hace, entre comillas, la locura de anunciar prefijos sobre un protocolo que no corresponde a lo de los anuncios. ¿Okay? Este, antes de seguir, quería mencionar este libro, este, probablemente alguno ya lo conozca, BGP de Data Center, porque muchos de los conceptos que vamos a tocar el día de hoy están escritos en este libro, ¿no? y es sumamente bueno. Es un libro bastante chico, este, se lee con mucha comodidad, de O'Reilly. Este, para poder entender el resto de la charla, quiero hacer una un pequeña descripción de algunas cositas importantes en el mundo de BGP. Este, como todos sabemos, existen cuatro mensajes de, de BGP Se llaman Update, Update, Keep Alive Notification este, Básicamente el Open es el que inicia la sesión okay. Recordemos que, TCP corre so, que BGP corre sobre TCP En el puerto 179 Tenemos un mensaje que se llama Update Que a pesar de su nombre este, No solamente es capaz de anunciar nuevos prefijos Sino también es capaz de hacer withdraw Uno puede re, retirar, si yo sé un prefijo y se lo estaba anunciando al caballero, yo le puedo mandar un mensaje update para decirle, ya yo no lo conozco. Eso es capaz de realizarse con el mensaje update BGP. Hay un mensaje que también existe en muchísimos otros protocolos, que es el, el mensaje keep alive. Keep alive, ¿qué hace? Si yo tengo una sesión establecida con alguno de ustedes, yo les voy a estar mandando siempre, constantemente, un pequeño mensaje. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. De tal manera de que la sesión BGP siempre se mantenga activa. Y hay un mensaje que se llama notification. Este, bueno, su nombre lo indica es notificación. Generalmente es un mensaje negativo, es un mensaje malo. Muchísimas veces ese mensaje, mensaje notification puede acarrear, hacer un reset de la sesión BGP. Cosa que indiscutiblemente es muy negativa. Este, otro concepto que necesito que, que tengamos aquí antes de, de proseguir es el concepto de AFIS. Eh, de hecho yo cuando venía ya incluso hablando Sobre que uno levanta la sesión BGP En un protocolo y somos capaces de anunciar Otro o el mismo Hablamos del AFI Como tal, que es el Address Family Information Y existe Otro mensaje también otro, Otra familia Que se llama SAFI S-A-F-I, que es Subsequent Address Family Information Básicamente Aquí lo podemos ver okay. El AFI es en IPv6 en este caso Y lo que está llevando es en SAFI es Unicast. Básicamente eso es la manera como BGP le va a decir te estoy comunicando. Se quedó aquí. Aquí estoy pasando los slides y... No se preocupen, estoy hablando del siguiente. No es que a no, veces no que quedó pegado hace mucho rato y no avanzado. Sino... Lo que tengo... Bueno, dentro del mundo BGP hay unos valores que me interesa que conozcamos. AFI, Address Family Information, y, SAP, y SAFI, Subsequent Address Family Information. Utilizando esas dos variables, yo soy capaz de decirle al amigo te va a transmitir un paquete, te voy a anunciar un prefijo IPv4 y Unicast o Multicast. O incluso en el mundo de MPLS, que uno empieza a tener una cantidad de AFIS y SAFIS gigantescos, es gracias a esta flexibilidad que, que nos ofrece MPBGP, Multiprotocol BGP. Este, entonces, bueno, ¿cómo funciona este tema que vamos a ver ahorita de, del enrutamiento de tráfico IPv4 en redes que sean IPv6 only. De manera muy resumida, ¿okay? todo está definido en los RFC, le pueden dar una leída, indiscutiblemente es muy importante hacerlo, pero yo lo quise resumir en solo tres pasos. Lo primero, los peers envían RA, envían router advertising. ¿Okay? Recordemos que los RA, aquí más adelante lo tengo, es un paquetito que los enrutadores envían frecuentemente. El segundo paso se negocian las capacidades. Vamos a hablar también de qué se refiere a las capacidades. Y el último plazo, que ya sería como que el final, indiscutiblemente se establece la sesión BGP. Este, los RA, solo para que lo tengamos en, en el radar, básicamente un paquete RA son paquetitos, ok. Obviamente estamos hablando de NDP, Neighbor Discovery Protocol, que va a enviar este enrutador a la red constantemente. De hecho, en el mundo geek, en el mundo de los nerds, existe un pequeño chiste que dice que un enrutador se siente tan orgulloso de ser router que se la pasa diciéndole a todo el mundo, yo existo, yo existo, yo existo. ¿Okay? Y eso es básicamente lo que, va, lo que va a hacer con este paquete. SRA, como tal, indiscutiblemente contiene información. ¿Okay? En manera tradicional y, por ejemplo, como nos estamos autoconfigurando todos nuestros dispositivos en esta red, tenemos los enrutadores que nos están mandando RAs, en el RA, por ejemplo, incluyen el prefijo y alguna otra información, lo recibe el celular del amigo y él se autoconfigura. ¿Okay? Pero lo cierto es que se están mandando RAs, ya tú sabes quién es el router de la red. Ese es el pedacito que necesito que se lleven de, de ese primer paso. Como paso dos, tenemos la negociación de capacidades. Este, vamos a rescatar un poquito el concepto de las capacidades. Las capacidades BGP son lo que el enrutador anuncia a suspir para informar las características que puede admitir. Esto básicamente yo lo comparo muchas veces con los idiomas. Probablemente el amigo habla cinco idiomas, pero él habla tres. Ellos se van a poder comunicar en francés, en portugués y en inglés. Si el amigo también hablaba chino y hablaba... Y español, no va, eso, con esos dos idiomas no se va a poder comunicar con la otra persona. Eso es exactamente lo que hace. Esto, los enrutadores van a decir: mira, yo soy capaz de soportar esto. Por ejemplo, a SNs de 32 bits. Ok. Ah, tú hablas de SNs de 32 bits, yo también. Tú sabes lo que podemos conversar. Ellos se van a decir: yo soy capaz de enrutar tráfico IPv4 en redes IPv6 only. Este, bueno, esta la, la voy a medio pasar. Básicamente, este es el cuando IANA le dio el valor de 5 al concepto que vamos a hablar hoy, ¿no? Que es el extended next Open encoding. Y bueno, la sesión BGP ya muchos la conocerán, básicamente tengo dos enrutadores, ellos intercambian algunos parámetros. Este, bueno, y después de que se hayan pasado los update BGP, el enrutador va a pasar toda la tabla BGP, recordemos que la tabla BGP no necesariamente es la tabla de enrutamiento y de hecho rara vez lo sería va este, a una cantidad de, de prefijos y bueno, finalmente lo va a pasar por su algoritmo que es lo que sí va a inyectar en la tabla de enrutamiento ¿Okay? referente a los up y BGP eh, pues, algo similar vamos a ver cuando hagamos el pequeño demo vamos a tener que cuando un enrutador anuncia un prefijo el enrutador que lo reciba lo va a seguir anunciando al resto de los peers. Este, recordemos que pueden hacer preguntas. ¿no? Este, si quieren, antes de entrar en, en la parte del demo, pueden realizar preguntas las personas que están en línea también. En el Zoom en línea, eh, las preguntas por favor realícenla en el recuadro de Q&A de preguntas y respuestas. Este es el, el demo que, que vamos a realizar hoy. Esta nube que vemos aquí arriba, bueno, son tres enrutadores, router 1, 2 y 3. Están conectados unos PCs, uno en router 1, uno en router 3. Y esta red como tal es completamente IPv6. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Estos PCs son IPv4. Y vamos a lograr alcanzar del PC1 al otro PC. Obviamente en IPv4, pero se va a enrutar por aquí sin mayor inconveniente. Eso es todo lo que, lo, lo que vamos a realizar. Obviamente lo vamos a hacer utilizando... ...la característica que estamos viendo ahorita. no Vamos a realizar la configuración del primer enrutador. Menos mal que tengo aquí uno, uno, un pequeño scriptcito básicamente que ya hace el, la configuración IP. Vamos a pasarlo rápido para que entendamos qué hace ese script. En los otros enrutadores hay, hay cosas parecidas. Estoy en Router 1. Es decir, vamos a ubicarnos rápidamente. Era el router que está más a la izquierda. En este momento estamos usando okay, FRR como suite de enrutamiento. Sin embargo, una vez más, la, lo, lo busqué antes de venir para, para la charla, la cantidad de vendors que están haciendo ya, que tienen implementado este mecanismo, todos los grandes y, y varios pequeñitos ya son capaces de hacer esto mismo. Entonces, ¿Qué tenemos nosotros en ese enrutador? ¿Okay? Tiene dos interfaces Tiene la NP0 S3 y S8 La c 8 es la que ve hacia el PC, que tiene IPv4 Pero fíjense que hacia arriba tiene totalmente Lo único, lo único que tiene es IPv6 Aquí arriba Ok, entonces bueno, habiendo hecho esto, lo que voy a hacer es hacer la configuración IP del equipo y después sí vamos a entrar ya de una vez en FRR. Vamos a configurarlo como cualquier otro router. De seguro que muchos de ustedes ya conocen FRR. Vamos a decirle que es el router BGP 65001. Okay. básicamente me gusta llevarlo porque es un AS privado un SN privado y adicionalmente es el router 1. Líneas generales en lo personal siempre me me gusta identificar el router ID de una manera estática, de una manera explícita o como ustedes lo quieran llamar porque bueno, este, saben que si no lo hacemos de esta manera, en el enrutador va por detrás va a tener un algoritmo para escoger su, su router ID, si el día de mañana cambia podemos llegar a tener algún tipo de, de, de inconveniente en la red. También le vamos a decir a, a todos los enrutadores este, 9GP requires policy básicamente, esto es un tema también que me encanta que está cada vez implementado más en los vendors donde explícitamente ¿Qué ocurría? Hace muchos años a BGP le decían, uno le decía, anuncia este prefijo, haz esto, que era la sesión BGP, y él siempre lo hacía automáticamente. Hoy en día, por temas de seguridad, por temas también de, de, de evitar inconvenientes de anuncio, los equipos piden que obligatoriamente tengas quizás algún map algún filter list. Con esto le estamos diciendo, anuncia lo que te vamos a decir que anuncias. Pero bueno, vamos a hablar ahora sí de la magia. Vamos a definir los vecinos. Generalmente, ustedes estamos acostumbrados a crear el vecino indicando la dirección IP, ¿no? Okay. Un poquito más. Recordemos también que en el mundo, por lo menos de los IGP, OSPF, y IGRP, los protocolos se autodescubrían los vecinos. Sabemos perfectamente que en BGP eso no es así, sino que tiene que ser únicas. Cuando yo estoy a un lado, yo le tengo que decir quién es mi vecino al otro Y el otro le tiene que decir que el vecino soy yo Todo se hace de, de manera manual En este caso no lo vamos a hacer así Él va a poder autodescubrir los vecinos que estén en esa interfaz Sin embargo, el tránsito, el tráfico va a seguir siendo unicas Eso básicamente no es tanto ni siquiera una limitante de BGP como tal Sino de TCP, que pasarlo vía múltica sería muy... Bueno, no se puede entonces, le vamos a decir que el vecino es la interfaz NP0S3. Okay. básicamente qué hicimos con este último comando le estamos diciendo es de la misma manera como uno lo hacía tradicionalmente tradicionalmente uno tenía como una configuración global donde uno indicaba las interfaces por la no las interfaces, los vecinos que uno quiere que hable y después uno entraba al address family y activaba el vecino en el address family. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Con una ligera variación de los comandos. ¿Qué le dijimos aquí? Que en esta interfaz, NP0S3, está vamos a conseguir vecinos que se encuentran en sistemas autónomos externos. Es decir, vamos a hablar EBGP, no vamos a hablar IBGP. Y la otra comando que es muy importante indicar aquí es las capacidades que va a hablar. ¿OK? La capacidad que necesitamos que hable en este momento se llama Extended Next Hop. En que básicamente... Eh, vamos a irlos aquí. ¿OK? Básicamente corresponde al RFC 5549 que ahora es el 8950. Después de que tenemos el vecino definido nada más fueron con dos líneas, si sí, vamos a entrar a la Dress Family. Vamos a entrar a la Dress Family... IPv4, ¿ok? A pesar de que el vecino, bueno, el vecino ni siquiera está conversando ahorita IPv4 y IPv6, pero nos interesa levantar la interfaz en el, el address family IPv4 y le vamos a decir un comandito extra que le vamos a decir redistribute connected, ¿OK? ¿Por qué le vamos a decir redistribute connected? Recordemos que en esta interfaz hay IPv4. Entonces, esto es una manera de decirle a los vecinos con los cuales vas a hablar, EBGP, que se van a autodescubrir, vas a redistribuir lo connected en el mundo IPv4. ¿Qué está pasando ahorita por detrás? Vamos a hacerlo en el resto de los enrutadores. Pero este enrutador ya en este momento está esperando RAs de este equipo. Okay. ya en este momento este router 1 está esperando RAs de router de los equipos que estén conectados en este momento sería nada más este, este señor y este señor obviamente vamos a hacer lo mismo vamos a decirle habla la capacidad de extended next hop por la interfaz por ambas interfaces en este caso y qué va a pasar en ese momento cuando este señor reciba un RA él va a saber, ah, yo voy, aquí hay un RA, lo voy a agregar automáticamente, es como si uno lo hiciera manualmente, pero lo va a agregar automáticamente como su vecino. Y va a intentar hablar con él de una. El enrutamiento, cosas importantes, van a ser completamente en link local. ¿Por qué Porque esto se puede? Vamos a hacer una pequeña pausa en los comandos. Cuando uno enruta, a la final, si yo me encuentro en una red LAN, y así va a ocurrir en todos lados. Vamos a imaginarnos rápidamente IPv4. ¿Cómo voy a enrutar yo a la final? Voy a enrutar por la dirección física de los equipos, por la MAC address. ¿OK? Si yo soy un enrutador, el caballero me manda un paquete a mí y yo sé hacia dónde lo tengo que mandar, al próximo salto, ¿cómo se lo mando? A nivel de MAC address. En el mundo de IPv6, de hecho, va a ser exactamente lo mismo. Yo voy a conocer la dirección link local del otro extremo pero cuando lo reciba en mi tabla de enrutamiento, voy a saber que este destino ipv 4 lo voy a mandar a tal link local que a su vez también tiene tal MACADRES. Entonces, por eso es que esto funciona a la, funciona a la perfección. Este, ¿Qué más tenemos por aquí entonces? Vamos a hacer el resto. Lo voy a hacer un poquito más rápido para que nos dé tiempo de todo. ¿Se escucha allí? ¿Se escucha bien? Ok. Bueno. En, en el router 2 tengo básicamente lo mismo. Este, este equipo, este es el 3. Este, tengo IPv4 en una interfaz, tengo IPv6 por la otra. Me interesa saber por la cual tengo IPv6, que es la ENP0S8. Y vamos a hacer cosas similares. Configure Terminal, Router BGP 65003, porque estoy en el 3. Le vamos a decir su Router ID. Recordemos que el Router ID básicamente es un campo que se llama ID dentro del mensaje Open de BGP. Y le vamos a decir... no pida políticas y su vecino dijimos que era la NP0C8 y a hablar EBGP por allí. Le vamos a decir también que en dicha interfaz va a tener la capacidad de extender NetHub. Vamos a la Address Family IPv4. Activamos el vecino. Esta parte sí es idéntica a como muchos de ustedes ya estarán acostumbrados a hacerlo. Y le vamos a decir también Redistribute Connected. Si queremos estar seguro cuál es el Connected que, está, que, él va, que él va a comunicar, le podemos decir, por ejemplo, Choype Route Connected. ¿Okay? Esto es una manera de yo saber ah, qué es lo que yo voy a redistribuir. Estoy redistribuyendo Connected. Y aquí está. Y va a distribuir todo lo que tenga la eléctrica C, en este caso, de Connected. Vamos a el router del medio. La de verdad que lo hicimos bastante rápido. El que acabamos de configurar ahorita, que lo hicimos sumamente rápido, fue este equipo. ¿Okay? Le dijimos, redistribu redistribuye las redes conectadas y lo vas a hacer a través de esta interfaz. Eso es todo. Y en R2, que si es un equipo que solo tiene IPv6, él va a ser capaz de enrutarlo todo de una manera sumamente buena. Algo que a mí me gusta también de estos mecanismos es que ya estamos hablando de, de ahorro de IPs. Recordemos que si en una red dual stack, Funciona perfecto. Cada red es. Ustedes conocerán cuál es la necesidad que tienen ustedes. Pero en una red dual stack, tradicionalmente yo tengo que hacer el mantenimiento de dos pilas TCP/IP, ¿no? Tengo que hacer mantenimiento a la IPv4, a la IPv6, lo cual a la vez por detrás hay una gran cantidad de trabajo porque tengo que manten, man, manipular access list, prefix list, el tema de la seguridad, los servicios que estén escuchando. Tengo que hacer un mantenimiento a cada servicio. Funciona muy bien, es verdad. Pero bueno, dependiendo de la red, quizás cuando son redes muy grandes y eso, puede también acarrear demasiado trabajo. Haciéndolo, si yo logro llevar mi core de enrutamiento solo IPv6, solamente me tengo que encargar de una pila. ¿ok? Solo de IPv6. Este equipo, estamos en router 2, el router del medio, tiene solamente IPv6. Y vamos con su configuración ya de... de BGP. básicamente es más de lo mismo. Son al final los mismos comandos. Con la diferencia de que en router 2 yo en realidad no tengo nada que distribuir. Él no, yo no voy a redistribuir. IPv4, él no tiene ninguna dirección IPv4 vamos a esperar un segundito y voy logueándome en estos equipos también Okay, vamos a router 1 brevemente. Este pedacito me interesa que lo veamos. Y aquí ya podemos ver la belleza del Extended Next Hop Encoding. Estoy en router 1. Fíjense, hice un show IP route. Me está mostrando la tabla de enrutamiento. Indiscutiblemente tenemos la, la C de connected, que es la 10.1.1. Estoy en router 1. SIP está una de las interfaces. Indiscutiblemente está conectado. Pero lo bonito aquí es que ya por BGP estamos aprendiendo la 10.3.3.0 barra 24 con la distancia administrativa de EBGP que es 20 vía una link local. No nos da tiempo, pero si yo me voy a Router 2 y reviso la link local de la interfaz que va a recibir, vamos a ver indiscutiblemente que corresponde. Una pista... En los VirtualBox yo tengo forzada la MAC address de los equipos y podemos ver que la 2.2.2, en este caso es el router 2. Okay, la interfaz, el peso y hace cuánto tiempo la aprendió, hace 2 minutos 44. Fíjense que, que interesante, no, qué bonito fue esto. Y para terminar esta parte, vamos a hacer un ping desde un PC al otro. Este, estoy en el PC2. Bueno, vamos para acá, que la letra es más chiquitica. Vamos a ver si le llego al PC2. 10, 3, 3, 2. ¿Ok? Le estoy llegando perfectamente. Este enrutamiento está ocurriendo dentro de esta nube que es solamente IPv6. Yo aquí pudiese tener 10, 15, 20 routers y puedo alcanzarlo. No tenemos que ponerle IPv4 a los equipos, no tenemos que hacer nada de eso. Es un, un rutamiento completamente nativo, sin overhead, overload de los paquetes. No es que no, es, hay que ponerle un túnel que consume 20 bytes, que consume 40 bytes adicionales. No, nada de eso, sino que es completamente nativo. Vamos, por ejemplo, en el PC2. Si hago un TCP dump... E -N p 0 s 3 y CMP, por ejemplo. Aquí yo tengo un web server levantado y eso, pero no, no nos va a dar tiempo de hacer hasta allí. De todas maneras, no es ni, ni tan necesario. Repito el ping. ¿Okay? Y aquí vemos que el paquete está llegando sin problema alguno. No, no hay nateo. ¿okay? No es que estamos viendo. Mira, este, el IP de la, del PC1 es la 10.1.1.2. No es que me va a llegar con otro IP o que yo necesito mantener el registro, nada de eso. ¿Okay? Bueno, quería que por favor, hasta aquí voy a terminar esta, esta parte de, de este pedacito del curso. Ahorita vamos a hablar de otro tema, también muy importante. Pero me interesa que se lleven esto. Este, ojalá sea productivo para ustedes, sepan que esto existe. Los que tengan equipamiento, lo que van a tener que hacer es revisar que estos features estén levantados, que existan en, en, en sus redes. La, incluso hay vendors muy, muy grandes que, que, bueno, que ya tienen un par de años soportándolo. Y bueno, así pueden tener quizás un data center un poquito más fácil con un solo stack de IP. Hay gente que también dice, bueno, también cuando yo tengo IPv4 y IPv6, tengo dos consumos de memoria. Es cierto, pero bueno, hay que reconocer que le, lo que se levanta Hoy en día un stack de SPIP es bastante ligero, pero cualquier cosita que uno ahorre no es malo, ¿no? Puede ser la diferencia de performance significativa que tenga un cliente que se me queje o no se me queje. Este, ¿Alguna pregunta de esto? Antes de hablar de NH64 y de NS64. Ah, amigo. ¿Qué haces, Ale? Buen día. ¿Qué tal? Ariel Weher. Eh, ¿Te parece que esto podría llegar a reemplazar, por ejemplo, la necesidad de que, por ejemplo, en un punto de intercambio de tráfico, se tenga que usar IPv4 en la LAN de Peering? Wow. O sea, el audio ¿no? no está tan perfecto. ¿no? Dijiste, este, Repíteme la pregunta un poquito más lento, porque creo que el audio no, no te capte bien. Voy de nuevo. ¿Te parece que este feature se podría llegar a utilizar, por ejemplo, en un punto de intercambio de tráfico para eliminar la necesidad de utilizar IPv4 público en una LAN de Pirin? Uy, Dios mío, qué pregunta. Está muy buena la pregunta. Me he leído varios documentos al respecto y, y no he visto nada que, que hablen de, de XPS en este, en, en este mundo. Nada de pensarlo. Porque al fin de cuentas, si todos soportan el feature, podrían usar link local y listo. Mira, no, no se me ocurre ninguna negativa a la respuesta, ¿no? Estoy buscando que, que decirte un no rotundo o algo así, pero no, no, no honestamente, creo que, que es muy válido, creo que sí me lo puedo imaginar siendo utilizado en un XP sin embargo, no, no, no, no, no sé de nadie que lo haga. Okay. en data centers, por supuesto que sí, en redes, pero en un iXp en particular, lo desconozco. Por ahí podría ser una buena alternativa para ahorrar direcciones. Está muy buena, sí, sí, está chévere, me gustó, me gustó mucho la pregunta. Sabía que Ariel no iba a venir con nada, pero bueno, gracias. Vamos a hablar ahorita de otro tema. Ahora sí vamos a conversar de NAT64, de NS64. Este es un pedacito que me interesa que presten mucha atención. No es que a lo anterior no, pero este pedacito me interesa que le presten mucha atención porque mucho de lo que viene, que se va a conversar, va a depender de, de tener estos conceptos en muy claros. Básicamente, primeramente, ¿qué, qué, ¿qué es NAT64 y qué es ns 64 NAT64 es un mecanismo de transición especialmente diseñado para clientes IPv6. Es decir, tengamos esto muy en cuenta. Tengo una red que es IPv6 only. Okay. Este, resuelve el problema presentado cuando clientes IPv6 only desean establecer conexiones salientes, TCP, UDP o ICMP, hacia el mundo IPv4. Recapitulemos eso un poquito más lento. Yo me encuentro una red IPv6 only y quiero alcanzar un destino que es IPv4 only. En ese escenario, esto nos puede ayudar mucho. Sin embargo, lo que yo voy a hablar aquí son los conceptos. Por ejemplo, cuando venga Wesley Correa y les hable de CITDC, necesitan tener esto sumamente claro. Y el DNS-64 es otro mecanismo de, de transición, por poner algún término, que sí, tradicionalmente va a venir acompañado de NAT64. O mejor dicho, DNS-64 acompaña a NAT64. Y ya vamos a ver el porqué de esto. Ok. Recapitulemos qué significa DNS-64 Es una traducción a nivel de DNS Que obra como complemento para permitir Que los clientes IPv6 only Siempre obtengan una respuesta IPv6 okay, Tengo un cliente que es IPv6 only Quiere alcanzar un destino que es IPv4 only A nivel de DNS ¿Cómo lo logro? Gracias a DNS-64 Porque obviamente si yo me encuentro Una red de IPv6 only No me interesa que me dé una respuesta IPv4 Total no la va a poder alcanzar y ahí es cuando ese 64 participa y hace su magia. Que la vamos a ver con bastante detalle, no se preocupen. Este, bueno, motivación de este mecanismo, indiscutiblemente, es el agotamiento de inminente espacio IPv4. Al decir esto, ya si yo tengo una red de IPv6 only, algo de IPv4 me ahorro. Porque ahí no voy a tener este, direccionamiento IPv4. Crecimiento de clientes y plataformas de ICP IPv6 only. Algunas aplicaciones y portales... No, no, todavía no funcionan en IPv6 Ahí okay, es donde Básicamente estaría el corazón Hay muchos sitios en internet Que no soportan IPv6 todavía Entonces ¿Qué pasa con el tema De la traducción? En líneas generales sabemos Que un dispositivo Que es IPv4 No se no puede hablar con un dispositivo que es IPv6 no, son uno solo IPv4 Y uno solo IPv6, no se pueden comunicar entre ellos es decir, el lenguaje que pueden conversar no sirve. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con este mecanismo? Necesitamos traducir el datagrama como tal a nivel de capa 3 en el modelo OSI. Yo necesito traducir este paquete IPv4 en este paquete IPv6 y viceversa. Este paquete IPv6 poderlo convertir en esto. Y ahí es cuando NAT64 participa. ¿Ok? Este, aquí hay un pequeño ejemplo. Del lado izquierdo tengo IPv4, del lado derecho tengo IPv6. Y bueno, y vemos, por ejemplo, que a nivel de, de capa 2, las MAC ADR se mantienen perfectamente. A nivel de capa 3, si sí existe una traducción. Y puerto y data lo dejo tocado. Nada más me interesa ese, pesa, ese pedacito que va siendo transportado en capa 3. ¿Okay? Cosas importantes. Eh, NAT64 solo traduce Unicast manera estamos hablando de la inmensa mayoría del tráfico. Los usuarios finalmente después pueden compartir direcciones IPv4 públicas. Si yo tengo una red que de alguna manera es IPv6 only y después necesitan navegar hacia Internet, al mundo exterior, voy a la final a necesitar salir con una dirección IPv4 pública. Puedo tener traducciones estáticas, eso me interesa. Yo puedo de alguna manera tener una dirección IPv6 mapeada a una dirección IPv4 de manera estática, de la igual manera como tengo NAT 4.4 de manera estática este pedacito me interesa pararnos rapidito generalmente yo voy a utilizar este prefijo de redes barra 96 básicamente ¿por qué? porque una dirección IPv4 tiene 32 bits 96 más 32 me da los 128 bits que es la longitud de una dirección IPv6. La parte del DNS 64, esto es básico. Los nodos IPv6 deben creer que algún destino IPv4 puede ser alcanzado como una dirección IPv6. Es decir, si yo estoy en una red IPv6 only y a mí me traducen en el medio, yo no lo tengo que saber. ¿no? Y si el destino es solo IPv4, yo no tengo que enterarme que es solo IPv4, sino necesito que algo en el medio haga una magia y me, me muestre el dispositivo remoto como si fuera IPv6, como lo soy yo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Tengo una red de IPv6. Abajo a la izquierda nace la animación del diagrama. Voy a abrir en este caso example.com. Me voy al dns 64 el DNS 64 hace recursividad busca el DNS autoritativo para example.com le trae una dirección IPv4 entonces claro, aquí es donde tenemos el inconveniente, ¿Cómo yo esta dirección IPv4 se la voy a entregar a un host que es IPv6 only sencillamente no puedo necesito hacer algo. Y por eso es que después va a venir el DNS-64, que lo vemos allí. Y va lo que en el argot de DNS-64 se conoce, lo va a sintetizar. Él va a agarrar la respuesta de example.com y la va a sintetizar dentro de una dirección IPv6. Y esta es la respuesta que indiscutiblemente va a recibir el host. Posteriormente, cuando el host IPv6 only quiere alcanzar example.com lo va a hacer creyendo, bueno estoy alcanzando este destino IPv6 y todo va a ser perfecto ¿qué ocurre aquí? aquí es muy importante que tenga, que el NAT64 y el DNS64 estén configurados de una manera vamos a llamarla complementaria ¿ok? tiene que haber mucha mucha información entre los dos. Y esto es importante porque puedo tener una caja de NS64 por un lado, puedo tener una caja NAT64 por otra. Necesito que el NAT64 haga lo siguiente. Que cuando el destino, en este caso 64, ff 9 cuando el paquete vaya a salir, él va a saber que cuando sea este destino, tengo que remover la primera parte de la dirección, los primeros 96 bits, estos últimos 32 bits corresponden a una dirección IPv4 y el traducirla correctamente para poder salir al mundo IPv4. Es decir, cuando yo digo que tiene que estar de manera complementaria, quiero decir, lo que la respuesta que me da a mí el DNS-64 tiene que hacer match por lo que va, el tráfico por el, que va a pasar por este enrutador. Esto es un enrutador común y corriente, que es capaz de hacer NAT64, pero puede que no lo sea. ¿Qué quiero decir yo con esto? Si por aquí pasa un destino el cual no corresponde no comienza el destino, no, corre, no corresponde a 64 FF9, él dice, este tráfico no tiene que pasar por el NAT64 y no hay a remover los primeros 96 bits, tomar los últimos 32 bits, para después pasarlo por un NAT IPv4, NAT44, eh, algo por el estilo. sino básicamente va a poder llegar. Aquí el ejemplo que aparece es una conexión TCP, se está mandando un tcp SYN, Se recibe un tcp ACK Y Bueno, finalmente vendría un AC Yo tengo aquí una pequeña Un pequeño demo También de esto Si hay alguna pregunta al respecto, me avisan por favor. Bueno, mientras llegan, ya estoy levantando el, el, el otro laboratorio. Tenemos unas preguntas en Q&A. Este, el señor eh, Luis Villegas eh, indica que, para el, me refiero a la primera parte de la presentación, la parte de routing, para este caso no es necesario que el backbone sea MPLS. La respuesta no, no es necesario. Es básicamente lo, lo que queríamos mostrar. Por ejemplo, porque ldp y eso, no, no, no están allí las interfaces no, no hablan en MPLS como tal. No hay ningún tipo de configuración MPLS tampoco en los equipos. Y pregunta que si el backbone es MPLS, ¿se puede utilizar 6 o 6 Y bueno, la respuesta es afirmativa. Uno pudiese, por ejemplo, utilizar 6BP, que es el que yo más he visto. Se puede utilizar sin ningún problema para hacer traducción. Si ya nuestro backbone se encuentra en MPLS, indiscutiblemente pudiese intentarlo hacer de esa manera. O pregunta también Mayorga Elías. ¿Cuál método es más recomendable, sabiendo que un NAT destruye un paquete para convertirlo en otro? ¿Sería, ¿Será 4C4 que es LAT? Bueno, 4C4 que es LAT es un mecanismo que en lo personal nos gusta mucho, eh, lo hemos visto bastante operando, está sumamente desplegado en el mundo y, y bueno, yo en lo personal me fascina, ¿no? pero a la vez no me gusta siempre dar una respuesta tajante. Porque la arcada de red es diferente, ustedes conocen su red, lo bueno, lo malo, los dispositivos. Entonces, bueno, hay que indiscutiblemente, antes de poner 464XLAT hay que ver si, si se soporta. Pero 464XLAT es un mecanismo fabuloso, perfecto, que, que bueno, este, lo podemos recomendar perfectamente. Son preguntas que están llegando por el Zoom. Ah, el señor Manuel Teixeira indica una pregunta que me encanta. Este, ¿Se puede utilizar YUL como traductor IPv6 y IPv4 en redes IPv6 only? Totalmente. De hecho, desde la CNIC, desde los comienzos de YUL, este, nos ha fascinado eh, cómo funciona YUL. Eh, hemos dado cursos, hemos dado webinars de utilizar YUL para traducir de IPv4 a IPv6 siempre. De verdad que lo super recomendamos y me encanta que hayas hecho la pregunta porque yo incluso voy a hacer el demo en algo que no es jul este, y si me preguntan recomendaría hacerlo en jul un segundito a compartir Okay. Eh, vamos a explicarlo de manera muy breve. Esta es una red sumamente sencilla que rosa lo tonto, ¿no? pero para el ejemplo está perfecto. Del lado izquierdo tenemos un PC okay, que se encuentra en una red IPv6 only. Del lado derecho tenemos un equipo que es IPv4. Y tenemos el traductor de este lado. En este lado usamos Taiga, sin embargo Joule, con los ojos cerrados, como decimos. Eso va a andar perfecto. Más allá de, del software que se utilice, me interesa el concepto que se lo lleven. Entonces, este señor que está aquí, tiene DNS-64 y NAT-64. Y vamos a alcanzar, de esta red de 6 only, vamos a alcanzar el web server. Eso es todo. Este tiene una interfaz también que va hacia Internet. Tiene esa, esa pata hacia Internet para... Que el DNS-64 pueda salir a internet, haga recursividad y se vea que la cosa como que funciona realmente. Que no es un pequeño laboratorio armado solo para esto. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el lado izquierdo, bueno, que es un PC, aquí no hay mucho que explicar, pero vamos a hacerlo. Bueno, en el PC sí hay un pedacito que me interesa explicar para que entendamos qué estamos haciendo aquí con detalle. Este es el script que voy a ejecutar para que se configure el direccionamiento IP del equipo. Eh, tiene una interfaz que es la np 0 c 3 La vamos a levantar. Le colocamos una dirección IPv6. Solo IPv6. Recordemos que este PC está en IPv6 only. Este le agregamos una ruta estática, ¿ok? Por defecto, la ruta por defecto y este pedacito es el que quería detenerme. Vamos a decirle quién es el servidor DNS del equipo, ¿ok? En este caso, cómo se hace en el mundo de Linux, este, en barra tcbarresol.com hay un archivo de texto que es donde uno setea cuáles son las eh, los servidores DNS que el equipo va a utilizar. Le Estamos diciendo entonces que él va a utilizar como DNS server, la 2001 de V8 2.12, 2.2.1 ¿Por qué hacemos eso también? Porque me interesa que sea un servidor que haga NAT64 Esa es la parte importante de este pedacito Entonces vamos a ejecutarlo Ahí se, se configuró si revisamos el archivo barra tc barra vemos que dice cuál es el servidor DNS que tiene que ser utilizado. Eso va a corresponder, si no vamos al diagrama, con el router en el medio. Ok, vamos ahora a configurar el router en el medio. Este señor tiene dos interfaces, una con IPv4, una con IPv6 y tiene una que recibe como, como cliente para tener conectividad, bueno, como cliente del VirtualBox a poder tener conectividad a Internet. Entonces le vamos a decir Bash. Así si tengo conectividad con Internet. Ok, perfecto. Ajá, aquí sí si hay una cantidad de cosas, me voy a tener a explicarlas lo máximo posible porque nos quedan 6 minutos antes del almuerzo, pero nos da tiempo. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí? A nivel de IP ya, ya explicamos la conectividad del equipo. También tenemos unos scripts. Que hacen lo siguiente. Vamos a hablar de este pedacito con mucho. Eso es lo que hace este programa. No me voy a detener tanto también, porque más allá de, del programa, lo que me interesa es el concepto. ¿Qué estamos haciendo aquí con, con, con Taiga? Él va a crear una interfaz TUM, que es una interfaz lógica en el mundo de Linux. Es casi como decirlo, una interfaz lookback. Este, estamos seteando una interfaz que se llama NAT64. Le estamos colocando un direccionamiento IPv4, básicamente ese direccionamiento IPv4, si uno lee la documentación de Taiga, te la exige para que pueda generarse mensaje y CMP en caso de que sean necesarios. Entonces aquí tenemos la interfaz NAT64, NAT64 y unas rutas hacia, a través de las interfaces. Estas rutas también, una vez más Estas son las que tienen que coincidir Con las respuestas que también del DNS-64 Porque a mí me interesa Aplicar el algoritmo de re remover los primeros 96 bits Quedarme con los últimos 32 bits En base a qué A lo que me traiga el DNS-64 Que posteriormente tiene que hacer match Con lo que yo voy a hacer en el NAT-64 Entonces Vamos a ejecutarlo La última, línea. La última línea, básicamente estamos reiniciando el servicio de, de Bind porque Bind tiene funciones internas que son capaces de reconocer algunas interfaces nuevas que existan, modificación de las direcciones IP de las interfaces. Pero claro, como yo estoy agregando nuevas interfaces, cambiando direccionamiento IP, recomiendo siempre reiniciarlo. Y en el PC, vamos a, en el, en el web server, perdón. El web server que es solamente IPv4 le asignamos una dirección IP y una ruta estática entonces bueno, vamos a ver si todo esto que yo estoy mencionando funciona okay. vamos a ver un par de cositas este si yo intento ahorita alcanzar, este es un servicio que tengo yo en mi dominio, acostasai.com, que se llama IPv4. No lo estoy alcanzando, ¿no? Básicamente, esto es lo que yo quiero llegar. ¿Qué está pasando aquí rápidamente? Si ustedes lo prueban en sus PCs, no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, vamos a darnos cuenta que si ustedes lo revisan, IPv4.acostasai.com no tiene direccionamiento IPv6 asignado. Ahí es cuando el DNS-64 va a hacer su magia, que voy a mostrar un poquito la configuración. Y entonces, el DNS-64 tuvo que sintetizar la respuesta y creó esta respuesta que está aquí. 2001, DB8, 2.1, 2.FFFF, 2.2.C0, A8, 102. Si yo agarro este C0, que está en hexadecimal, lo llevo a decimal, este es 192. El A8 es 168. 1, 2 ¿OK? esa es la dirección IP que tiene el web server en este momento vamos a mostrar rápidamente el bind que de hecho Jordi te hice caso Ahí está la lista de accesos en el bind como corresponde. Este, básicamente, ¿qué está haciendo ahorita el bind acá? El bind, todos sabemos, es un servidor DNS. ¿eh? Él está diciéndole que cuando vengan equipos de este IP, de cualquier, uno, cualquier equipo de la 2001 DB8, 32 lo va a sintetizar con este barra 96 que está aquí. Si lo vemos, va a hacer match con la, con la configuración que hicimos en Taiga. Pero lo que me interesa es el concepto. ¿ok? Entonces, todo lo que sea en el mundo IPv4 only, él lo va a responder de esta manera y agregando que los 32 bits de la dirección IPv4. Habiendo dicho esto, vamos a ver si sirvió. Levanto el... Levanto el Taiga. Ya incluso... Levantó un IP al cual le conectó, le dio el mismo, la 192168255250 Y aquí vemos el pin corriendo. Ok, lo repito. Pin, IPv4 a costa Está respondiendo perfectamente. Ok. Si yo me voy para este, vamos a hacerlo con el web server de una vez, porque si no, ya, ya no nos da tiempo. vamos a ver si esto sirve yo generalmente pruebo mi laboratorio pero este pedacito no lo probé el pedacito de, de, del tile y voy a poner aquí ipv4 junto a costa ahí me dice, hola, lacni 39 soy un web server triste porque solo tengo ipv4 y aquí vemos en el log del apache que registro me dio me está diciendo que Entró un equipo desde la dirección IP 192.168.255.250. Que si vemos el mapeo de Taiga, va a coincidir. Recordemos, 255.250. Bar, log, Taiga, y bingo, aquí está. ¿Esto que estamos viendo aquí? Las, los mapeos que Taiga ha realizado hasta el momento. Me está diciendo que el equipo con el IPv6 2001 de 8 12 2 le dio esta dirección IPv4, que es la que estamos viendo en el web server. Y esto que vemos aquí básicamente es el timestamp. ¿En qué momento se realizó ese mapeo? Y, este, ¿Alguna pregunta, duda? de alguna de las dos partes. Eh. Amigo, allá podrás acercarte al micrófono y, y si puedes presentarte también, por favor. Eh, sí, sí, Alejandro, eh, vos, vos mostraste la, la config del, del router eh, cuando hace el, el, el NAT64, cuando quita la parte de IPv6 y la vuelve la, la IPv4 ¿Vos, vos mostraste eso ahora en la config, es que no no, no vi esa parte la configuración del router del, ah. del NAT, porque está vimos como el DNS pero no sí. el eso está Exactamente aquí, en esta última parte. ¿Qué está, ¿Qué está pasando en esa línea que tú ves allí? Le está diciendo que cuando el destino sea el barra 96, que es el mismo barra 96 que te va a devolver el DNS, lo va a mandar por la interfaz NAT64. El taiga sabe que él tiene que, lo que entre en esa interfaz, remover el barra 96, quedarse con los 32 bits IPv4. Y lo saca por la interfaz saliente de su. De, de donde lo tengo que sacar. A la orden, y te agradezco muchísimo la pregunta. Más adelante, NAT64 es un mecanismo muy bueno. Lo que me interesa de esto son los conceptos, porque también lo que vamos a ver en la tarde va a tener mucho que ver con esto. Entonces, lo que me interesa es que queden bien asentados. Y, y bueno, este, ¿alguna otra pregunta? Bueno, reviso el zoom antes de. Hay otra persona, hay una persona que pregunta: ¿Existen rangos IPv4 privado al igual que en IPv4? ¿Existen rangos IPv6 privados igual que en IPv4? Bueno, es una pregunta al margen de, de este tutorial, este, pero bueno, no no existen con todo el sentido de la palabra. Lo más similar ...a una dirección IPv4 privada que exista en IPv6, son las direcciones ULA, que significa eh, Unique, Local, Address. Y sí, si este, se puede trabajar mucho con él perfectamente. Bueno, señores, este, para invitarlos para, para el almuerzo, eh, vamos a tener que regresar, por favor, a las 2 de la tarde. El almuerzo es de 1 a 2 y se está realizando en los salones 5 y 6... Entiendo yo que saliendo aquí a la izquierda, okay, creo, pero salones 5 y 6. Y el almuerzo hasta las 2 de la tarde. Muchísimas gracias y lo esperamos.